Recuerda que el ser líder es un sistema, el ser líder es un, una estructura y el que te admiren tiene que ver con que tú sigas esas, esa estructura y ese sistema y que sigas los siete pasos para formar un equipo campeón. Lo implementes en tu vida personal con tu familia y en tu negocio o en tu equipo de trabajo o en tu equipo deportivo. Uno de los puntos claves para formar un equipo campeón es tener metas claras y específicas. Si la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer, pues no va a cumplir. Entonces, de eso se trata. Existe 300% más de probabilidades de llegar cuando tienes tus metas por escrito. Tenemos una parte psicocibernética. Si ¿Sí escuchaste bien, psicocibernética del cerebro, que cuando está la pluma, papel, cerebro, shic. otra vez di, pluma, papel, cerebro. Shic. Tienes 300% más de probabilidades de llegar cuando tienes tus metas por escrito. Las metas deben de tener una estructura científica. ¿A qué se refiere con una estructura científica? Esto que te estoy diciendo es como yo entreno a los empresarios de clase mundial, así como tú, como entreno a los grandes emprendedores y que van a ser lo mejor que exista y que van a hacer el cambio radical como líderes dentro de sus organizaciones, dentro de sus empresas, dentro de sus comunidades y la metodología científica ya tiene comprobada mucho tiempo esto lo utilizaba desde el señor Rockefeller es que estructures las metas como debe de ser con la metodología que te voy a mostrar y eso va a ser y te va a ayudar mucho a que tu equipo de trabajo esté súper enfocado, todos los días estructúrale cuáles son las metas tienes que tener metas diarias, semanales, mensuales trimestrales, anuales eh, cada 5 años y cada 10 años, muy bien Vamos a empezar. ¿Qué es específica? Tienes que asegurarte que las metas sean específicas, que termines, algo, que termines algo que sea muy claro. Medible. Esta parte se refiere a que lo definas en número. Vender 100 mil dólares por mes. Eso es algo medible. Tiene que ser alcanzable. Aquí es donde muchos equipos y líderes se equivocan. Eh, quieren establecer algo demasiado retador y termina siendo desmotivador para el equipo. Si el año pasado no alcanzaron la, la postemporada, entonces define esto como meta. Y si quieres ser más agresivo... Acuerda de llegar a las semifinales. Algo que el equipo sepa que puede alcanzar. Si no pones algo alcanzable, lo que hace el cerebro es desconectarse. Entonces tienes que hacer lo que sea alcanzable. Orientar a resultados. Tiene que ser pensado en algún resultado de la meta. No hables de llevarnos bien o ser un buen equipo, sino el resultado cuantificable que quieres obtener. Por ejemplo, yo peso 75 kilogramos los kilogramos es un resultado y la fecha es súper importante para el 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019. T, con tiempo. Fija una fecha. Escribe, para el diciembre de 2019 somos campeones nacionales de baloncesto. Para diciembre 14 de 2018 ganamos mil dólares por mes. Positiva. Siempre piensa en lo que sí quieres. No hables de lo que no quieres. Por ejemplo, lo que debes evitar poner sería algo como vamos a ser menos perdedores que el año anterior o voy a dejar de fumar o puedo puede medio sonar una meta pero en realidad no lo es tienes que definir algo que sea positivo para el 2017 vamos a ser, o para el 2018 para el 2019 para el 2020 vamos a ser de los primeros lugares de la liga o vamos a ser de los primeros cinco en ventas a nivel mundial positiva también no puedes decir voy a dejar de fumar porque no es algo positivo. Estás hablando de fumar. Mira, te voy a decir algo. Cierra tus ojos ahora. No pienses en tu mamá. No pienses en tu mamá. No pienses en tu mamá. No pienses en tu mamá. No pienses en tu mamá. No pienses en tu mamá. No pienses en tu mamá. No pienses en tu mamá. No piensen en tu mamá. ¿A qué me referí con esto? O sea, qué sucedió? Pues que estás pensando en tu mamá. Entonces, es muy importante que tú... Te asegures de que utilices palabras positivas. No pienses... Eh, evita el no porque el cerebro ha escuchado más de mil veces el no hasta antes de los 10 años y bypasea el no. Muy bien. En tiempo presente. Sitúa tus metas en tiempo presente. Que el equipo o la empresa sienta que ya lo es. Ejemplo, nosotros somos la empresa número uno en ventas de libros de desarrollo personal en el mercado latinoamericano para diciembre del 2020. Te fijas es... Nosotros somos. No es vamos a estar en un periodo de tiempo. Somos los mejores en un periodo de tiempo. No. Somos en este momento la número uno en ventas de libros de desarrollo personal en el mercado latinoamericano para diciembre del 2020. Concedido. <risa> Lo que no se mide no se mejora. Eh, algo que yo he aprendido es que si quieres llegar a alguna meta tienes que estarlo midiendo. Tienes que saber cuánto tiempo falta. ¿Cuántas horas te faltan para llegar a algún lugar? ¿Cuánto dinero llevas en el banco? Lo que se mide, se mejora. Si tú vas a irte de vacaciones a Orlando y estás en Monterrey, Monterrey, México, de Monterrey a Orlando son 24 horas, entonces tienes que saber que son 24 horas para que sepas cuánto te falta el resto del camino. Y eso hace que vayas motivado, eso hace que vayas despierto. O sea, no puedes decir, ay, pues vámonos a ver cuándo llegamos. No, asegúrate de que cumplas tu meta y que le pongas número. Se dividen en gente, calidad, velocidad, ventas y costo. Eh, son indicadores, son departamentos, son áreas. Eso es lo que usualmente son los líderes de cada una de las áreas. Pueden ser tres líderes hasta cinco líderes máximo es una persona de recursos humanos, una persona de calidad una persona de operaciones, una persona de ventas y una persona de administración hay veces que la administración ve dos, hay veces que la de operaciones ve dos, eh, por ejemplo la de administración puede ver gente y costo el de ventas se dedica a ventas y marketing y el de operaciones se dedica a calidad y velocidad, eso lo decides tú y dependiendo del tamaño de la empresa, conforme vayan creciendo tienes que dividir las tareas para que se puedan enfocar todo hablar de los indicadores de gente tiene que haber indicadores de rotación de personal, ausentismo del personal, accidentes, incidentes, horas de entrenamiento. Eh, el, cuando tú empiezas a medir todos este tipo de indicadores, eh, la gente se da cuenta de que le importas. Entonces tienes que medir por qué se está yendo la gente, por qué está faltando, cuáles son los accidentes que tuvieron, cuáles son los incidentes, cuántas horas entrenaste. Acuérdate que las horas de entrenamiento tienen que ver con qué tan bueno es este tu equipo de trabajo y qué tanto el entrenes va a determinar si realmente llegas a la meta o no. Calidad, vas a hablar de quejas de cliente, vas a hablar de defectos internos, vas a hablar de defectos externos, vas a hablar de desperdicios, cuánto desperdiciaste, hablando del tema de, de deportes, tal vez esto no aplique tanto, pero tienes que tener estadística de cada uno de los jugadores, esto es hablando un poquito más del tema de empresa, tienes que tener tiempo de respuesta a las quejas, eh, tienes que monitorear cada uno de los indicadores y ponerle el peso para que tu equipo esté dispuesto a mejorar en lo que está fallando velocidad, cumplimiento del programa de producción productividad, embarques a tiempo tiempo muerto eh, disponibilidad de equipo puedes medir varias cosas dentro de la velocidad, pero es importante que si estás en producción o si estás en operaciones y tienes que sacar 10 piezas en un día midas si las están sacando o no, y que si son 10 horas el turno, midas cuánto si realmente estás sacando una pieza por hora. Eh, hay muchas técnicas. Yo te lo que te recomiendo es que te entrenes si no sabes bien cómo medir los indicadores. Hay formas de medirlos. Eh, en tu libro viene especificado cómo sacar cada uno de los indicadores. Eh, es muy importante que trabajes en esto y que te enfoques en poder medir a cada una de las personas. Mantenimiento preventivo mantenimiento correctivo. Ventas. Tienes que medir ventas diarias, llamadas, clientes nuevos. Recompras, cumplimiento de pronóstico, puedes medir WhatsApp, puedes medir correos electrónicos enviados, puedes medir también eh, cuánta gente está, eh, cuánto estás pagando por cliente, el costo por clic, si, eh, si lo pones por internet, eh, el retorno de inversión de las campañas de marketing, tienes que medir las ventas, las ventas es la parte fundamental o una de las partes fundamentales dentro de la empresa, y si lo mides, te vas a dar cuenta cómo empieza a mejorar. Costos. El inventario total. Esto es donde está la mayoría del dinero y la mayoría de las empresas no lo miden. Tienes que saber cuánto tienes de inventario. Si realmente tu inventario va de acuerdo al sistema o no. Por ejemplo, tú contaste 100 piezas el mes pasado. En teoría, este mes deberías tener 100 menos el consumo. Entonces, asegúrate de hacer inventarios cíclicos si mides si realmente el inventario es lo que dice el sistema. Tienes que tener cuentas por cobrar aquí tienes que traerlas pero como empresario como líder como dueño tienes que saber exactamente cuánto te deben cuánto tienes que pagar y cuánto es tu margen de ganancia esos números son o sea la estadística tienes que traerla aquí todos los indicadores y es muy importante que te enfoques en que tu equipo de trabajo se realmente aboque a dar los resultados en cada uno de los indicadores este es un tablero de resultados el tablero de resultados lo que haces es en la primera columna poner el indicador. Pones una meta y pones lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El tablero de resultados te sirve para poder eh, medir si estás dando los resultados que necesitas día por día. Aquí lo que haces es pones rotación, ausentismo, todo lo de gente, luego lo de calidad, luego lo de velocidad, luego lo de ventas, luego lo de costo. Y pones una meta, o sea, le pones meta a cada uno de los indicadores y vas midiendo. Lunes y haces tu junta de, de ritmo. El martes y haces tu junta de ritmo. Ahí como te lo estaba diciendo, mira, incidentes, accidentes, gente, calidad, velocidad, ventas y costo. Ahí si te fijas, vas midiendo cada uno de los indicadores y cada una de las personas... Encargadas, lo que haces en la junta de ritmo diaria, que debe durar de 10 a 15 minutos, es poner cómo van día con día para poder saber si van con respecto a la meta establecida. Los cuatro pasos para establecer la administración por indicadores: primero, asigna un responsable a cada uno de los indicadores. De lo que hablamos acá atrás, tiene que tener un responsable. Dos, tienes que saber en cuánto está ese indicador actualmente sin importar en dónde está el número. No importa, lo único que tienes que hacer es medirlo. Establece una meta mensual y hazlo con cada mes del año, que sea retadora pero alcanzable. Que la meta crezca gradualmente. El objetivo no es lograr una meta grande de un mes a otro, sino algo que sea sustentable en el equipo. 4. que cada miembro del equipo haga su plan de acción. Para cada indicador tiene que tener qué van a hacer, quién lo va a hacer, para cuándo lo va a hacer y el porcentaje de avance diario. Por ejemplo, aquí está. Eh, vamos a suponer que es el de ventas. Página de internet, videos de instrucción, Planes de alimentación. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer para poder mejorar el indicador de ventas diarias? Esto es, por ejemplo, lo que hace la persona de ventas que tengo encargada. Activación de PayPal, hacer certificaciones, plan de publicidad, diseño de imagen, branding de la página. Pones quién lo va a hacer, pones cuándo lo va a hacer, cuál es el avance y comentarios. Esto es lo que tú le vas a dar seguimiento como líder a tus planes de trabajo para poder hacer que realmente estén enfocados en poder dar los resultados de cada uno de los indicadores.